Hola, este es un vídeo de fundamentos de las bases de datos. El modelo relacional para bases de datos define el concepto de clave candidata. Las claves candidatas se utilizan para identificar filas, para asegurar que ninguna fila en una tabla es exactamente igual a otra. Para ello se obliga a que no almacenen ni valores duplicados ni nulos. Supongamos una tabla con tres columnas, num, nombre y precio. Recién creada la tabla, esta estará vacía de filas. La columna num ha sido definida clave candidata. Vamos a ver varias inserciones consecutivas para ilustrar el funcionamiento de una clave candidata. Veamos qué pasa con todas y cada una de ellas. Insertamos la primera fila con valor de clave candidata 3. Como no es nulo, ni puede ser un duplicado, se inserta sin más. La siguiente fila tiene num igual a 1. Como no es nulo ni duplica el valor de la fila anterior, se inserta sin problemas. La siguiente fila sí tiene un valor de num que ya existe en la tabla por una inserción anterior. El sistema gestor de la base de datos rechaza esta inserción no nos deja añadir esta fila a la tabla, y esta se queda como estaba. Si intento insertar una fila sin darle valor a la columna NUM, el sistema lo interpreta asignándole un valor nulo, lo que es imposible en una clave candidata. La inserción se rechaza. Veamos ahora el caso de una clave candidata compuesta de dos columnas. Las restricciones siguen siendo las mismas, pero ahora el concepto duplicado se aplica a la concatenación de esas dos columnas. La clave candidata es NUMGRUPO. Como antes, vamos a verificar su comportamiento con una secuencia de inserciones de las que unas serán correctas y otras fallarán. La primera inserción se realiza sin problemas. La siguiente fila a insertar no introduce duplicidades, el valor 1a es diferente al ya almacenado 3a. En claves candidatas compuestas, las columnas sí pueden tener duplicados, lo que no puede repetirse es la combinación de valores de todas las columnas de la clave. Por eso, la tercera fila también se añade a la tabla. El intento de insertar otra fila con el valor 1b es rechazado por estar ya almacenado en la tabla. Una clave candidata no puede tener valores nulos en ninguna de sus columnas. Repetimos, en ninguna de sus columnas. Resumiendo, las claves candidatas no admiten nulos ni duplicados. Esto permite que cumplan con su función, identificar filas en una tabla. Una clave candidata es un conjunto de columnas que siempre tienen valor y nunca coincide con los de otra fila en la misma tabla. SQL, como clave candidata, implementa la clave primaria, que siempre debiera ser definida en toda tabla. Las claves alternativas, otro tipo de claves candidatas que actúan como identificadores adicionales, se deben simular con restricciones de índice unique y not null.